Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Eh, vamos a decir que nuestro grupo está de acuerdo en el preámbulo, en el preámbulo de, de la moción presentada por el Partido Socialista, pero decimos que estamos de acuerdo en el preámbulo porque constituye más o menos un somero análisis o diagnóstico de lo que es la situación actual de nuestro sistema judicial. Pero no estamos de acuerdo, y por eso hemos propuesto las enmiendas que constan presentadas, eh, no estamos de acuerdo en, en lo que son las concretas mociones la concreta moción en lo que se peticiona concretamente al, al Gobierno que actúe. ¿Por qué? No es que no estemos de acuerdo, es que el, el, no se concreta, no se llega a ninguna concreción. Nosotros pedimos actos concretos, decimos que se implante, eh, por ejemplo, el, la, el sistema informático, que se implante la, el papel cero, que se implanten las nuevas tecnologías. Muy bien, explíquenlo. Nosotros lo decimos en la moción. Eh, no puede ser que existe, tengamos en cada comunidad autónoma un sistema de notificaciones diferente y que, además, no, no sean compatibles entre sí. Son muchas cosas las que hay que corregir. De ahí que nosotros propongamos una medida concreta. Eh, hay muchas cuestiones que hay que reformar. Por ejemplo, eh, si es la justicia es la gran olvidada de los presupuestos. Eh, ¿Por qué te mantenemos aún el artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que el Partido Popular ha instaurado? No tiene sentido acortar los plazos de instrucción, porque no tenemos medios suficientes para poder ir tan deprisa como la ley establece. Es decir, el, el Partido Popular, en los cuatro años que ha gobernado, lo único que ha hecho ha sido venga a legislar, pero sin tomar en consideración que esa legislación tiene que ir acompañada de dinero, de presupuesto, de medios económicos, de medios materiales, de medios personales. Pero no ha hecho justamente lo contrario. El Partido Popular, no, al revés, ha quitado jueces sustitutos, los ha echado a todos, literalmente. No tenemos jueces sustitutos. Eh, tenemos un juez que tiene que abarcar varios juzgados a la vez, con lo cual, ¿cómo le vamos a pedir a ese juez que dicte sentencias buenas si tiene que a lo mejor que dictar miles de sentencias al año? Una, eh, teniendo tan buenos profesionales como tenemos el derecho, tanto de secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia y de jueces, eh, ¿cómo les vamos a pedir que encima nos den calidad con esa barbaridad de asuntos? Es decir, no podemos empezar la casa por el tejado. Y tampoco acepto el mercadeo que me ha parecido oír de la senadora del Partido Popular eh, hablando de que se acepta este punto, que si no acepta este punto, de la moción del Partido Socialista. Entiendo que no es de recibo hablar así de la justicia. La justicia es un poder fundamental del Estado, una función fundamental y no podemos tratarla como si fuese lo más bajo que hay en la sociedad, sino que, tenemos, que tendríamos que estar orgullosos de ella y fomentarla al máximo, porque tenemos grandísimos profesionales. Justamente, mmm, da saco, o sea, quiero destacar sobre todo lo que ha dicho esta mañana el ministro, muy buenas intenciones, muy optimista. Apoyaremos, apoyaremos 100 todo lo que veamos que sea positivo en, el, en, en sus propuestas, que nos han parecido en general muy buenas, pero siempre y cuando vayan acompañadas de hechos y, sobre todo, de presupuestos. Porque si mantenemos los presupuestos de hace años o incluso los bajamos, no llegaremos a ningún sitio. ¿Queremos eh, modernizar la justicia? Necesitamos medios materiales y esos medios hay que verlos. Eh, lo que tampoco vamos a consentir es también que se reduzcan partidos judiciales sobre todo, eh, juzgados especializados como los de la violencia contra la mujer. Estos juzgados son intocables. Hayan habitantes, más habitantes, menos habitantes, más violencia, menos violencia. A una mujer maltratada no se la puede pedir que vaya a hacer kilómetros para poner una denuncia. Esto es intolerable. Entonces, hay materias con las cuales no se puede transaccionar. Y hay que seguir luchando con la más absoluta de las firmezas. Señores del Partido Popular, está en sus manos el que tengamos una justicia eficaz. Y propongo y espero que se aprueben las enmiendas que se han propuesto por este grupo. Gracias. Muchísimas gracias, senadora Cánovas.